Hola Leo, ¿qué tal? Eh, me presento, mi nombre es Claudio, soy chileno, de profesión ingeniero constructor. Conocí el trader hace aproximadamente dos años. Comencé, como todo trader, al principio quemando cuentas, buscando información en internet, información que por algo está ahí para, al final de todo, hacerte perder. ¿Qué encontré en esta mentoría? Eh, aprendí a reconocer las maniobras de manipulación profesional aproveché también a utilizar la manipulación a mi favor me explicaste muy bien cómo lo hacen y por qué Ya eh, también me diste las claves para reconocer y aprovechar esa tendencia a mi favor La verdad que es un método muy fácil de aprender, es un método donde no identificas piezo y techo, no utiliza retroceso de Fibonacci, no utiliza SEMA, es un trade totalmente limpio, sin indicadores, sin, sin, sin toda esa mentira que te enseñan, porque la verdad de las cosas, el trading... Por algo el 5% de la... tiene éxito. Es por algo, chicos. Eh, Eduquense, aprendan, inviertan en educación. Si la información, como dije, está en internet, es por algo. Si está gratuito, es por algo. Eduquense, inviertan. Es la única forma, ¿ya? Y consideren el trading como una carrera, no como un hobby ni un pasatiempo. ¿Y cómo me siento eh, fue un antes y un después inicialmente metía una operación y estaba con miedo a ah, chuta eh, miraba cada 10 minutos mi operación y veía el mercado va a favor va en contra cierro y muchas veces me pasaba que metía una operación iba a positivo 5 pips y cerraba y mágicamente o irónicamente el precio se disparaba y pasaba exacto Opuestamente al revés Metía una operación en venta o en compra Iba menos 5 pips a mi favor Decía Se va a devolver Se va a devolver Menos 20 pips negativos Seguía pensando Se va a devolver, se va a devolver Solo es un retroceso Se va a devolver, se va a devolver Y qué pasaba ¡Pah! Perdía Ahora mi trader Tengo entradas más precisas tengo Take Profits mucho más amplios y mis stop loss son muy pequeños y mi trading es seguro ya que, como sé cómo operan las grandes instituciones ya no necesito estar pegado todo el día a mi computador simplemente analizo el par espero hay que ser muy paciente y ya cuando tengo sí. identifico todos los, los factores que tú me enseñaste actúo antes no, antes metía una operación y decía va a subir y bajaba, va a bajar y subía. Rentabilidad: <ríe> mira, el trading. Eh, hay mucha gente que entrega una muy mala información. Te dice tu cuenta va a subir un 100, 200, 500 en una semana, convierte 100 dólares en 1000 en una semana, en dos semanas. Eso es falso, no te vas a hacer rico ni millonario haciendo trading de un día para otro ya que no es lotería, no es casino hay algo que se llama interés compuesto ¿Qué es lo que quiere decir el interés compuesto? Que tú le sacas un 10, un 15, un 20% a tu cuenta mensualmente Tú dices un 10, 15 Sí, seguramente si operas 100 dólares van a ser 15 dólares, 20 dólares, 25 dólares, es poco pero pues si tú utilizas el interés compuesto, te vas a dar cuenta que al cabo de 1, 2, 3, 4, incluso 5 años, tu cuenta va a aumentar, pero de una forma exponencial. ¿Qué quiero decir con eso? Lo invito. Leo ha enseñado en algunos videos. Váyanse a Forex 21. Coloquen su capital inicial y qué porcentaje de rentabilidad le quieren sacar a su cuenta. ¿Ya? Yo, en los dos meses que llevo de mentoría con Leo, el primer mes obtuve un 27% mensual yo dije 27% o tampoco Uta, 27% no hago nada hablé con leo leo me dijo mira mira los traders profesionales que llevan años operando no te compares pero si sí analízalos y ve cómo ellos operan capital ingresé a la página registré mi cuenta o sea me puse a observar a los traders que ya llevan 5 o 10 años y noté que su rentabilidad fluctúa entre un 5, un 10, incluso hay meses que terminan negativo, pero al final del año o al final de 4, 5, 6 años, esas cuentas están 400, 300% de rentabilidad. Y cuando vi mis resultados, dije, ¡wow! Lo estoy haciendo bien. La percepción cambió frente al mercado le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han comprado en el mercado y el precio ha, ha ido a buscar tu stop? O, ¿O has puesto una venta y también sacándote de la operación y luego mágicamente bajó, te sacó tu stop y subió como tú lo habías presupuestado? ¿Has comprado a veces en el máximo del día o vendido en el mínimo de la jornada y aún así pierdes si utilizas pisos y techos Tienen a veces Tienen la sensación de que Hay alguien que está observando tus operaciones Y está en contra tuyo Mira, todas estas experiencias Son habituales en el trading Ya que responden a una necesidad De los traders profesionales Porque para comprar Necesita que alguien les venda Y para vender, necesita que alguien les compre ¿Ya? Eso es lo que pasa en el trading Por, por eso mucha gente pierde por eso o sea, ingresan uno, dos, tres, tres meses y dicen No, esto no es para mí porque el mercado siempre va a ir en mi contra, es mi culpa No, es culpa del mercado, el mercado es así No chicos, no es culpa del mercado, es porque tú analizas de una forma Te enseñaron a analizar de una forma Te enseñaron a analizar como las grandes instituciones quieren No como ellos lo hacen ¿Muestro mi cuenta auditada? Sí, no tengo ningún problema. Eh, voy a abrir mi computador y les voy a explicar cómo trabajar. ¿Ya? Ahí te muestra tus peores operaciones, tu peor día, en qué días operas mejor, en qué sesiones. Bueno, yo opero en la sesión de, generalmente la sesión de Asia, que, es, que según mi percepción es la peor sesión para operar. Es la peor. Lamentablemente, Trabajo todo el día, llego en la tarde, eh, tengo analizado los gráficos y opero en la sesión de Asia o la sesión de London, de Londres. Que comienza la sesión de Londres acá en Chile a las 3 de la mañana. Es muy difícil estar en ese horario, así que, que siempre, la mayoría de la vez opero en la sesión de Asia. Que es un horario que me acomoda, pero no lo recomiendo porque es un mercado que mueve muy pocos pips, muy poco. Eh, eh, recomiendo yo la sesión de Nueva York O la sesión de Londres Pero uno tiene que adaptarse A sus horarios Y yo opero la sesión de Asia ¿Ya? Ahora les voy a mostrar mi cuenta Y les voy a explicar básicamente Cómo voy Tengo eh, dos, hasta el momento Dos operaciones abiertas Que están negativas Pero sé que se va a devolver Así que Quizás mañana o en el próximo día pueda alcanzar mi, mi tech profil. Yo soy hago scalping, pero prefiero el swing trader que son operaciones de 2, 3, 4, 5 incluso semanas. ¿Ya? Así que les voy a mostrar ahora mi cuenta auditada. Ya, acá tengo mi cuenta auditada. Eh, donde actualmente tengo un 47% de rentabilidad pero tengo dos operaciones abiertas en el euro dólar que ahí estoy aguantando porque sé que van a ir a mi favor ya acá les voy a mostrar mi rentabilidad en estos dos últimos meses en junio, como les dije anteriormente, tengo un 27,86%. Y en el mes de julio llevo un 15,27%. Lo que me da un total de 47,39%. ¿Ya? Yo sé que ese 15% se va a convertir en un 25, 26% aproximadamente, que es lo que tengo pensado sacarle de rentabilidad al euro dólar. Que... Con lo que leo me ha enseñado sé que va a alcanzar mi take profit así que estoy tranquilo acá están los activos y horarios como les dije mi, mi mayor porcentaje de trader son en la sesión asiática ustedes pueden ver acá sesión europea que es la sesión de londres un 18,80% sesión americana Casi un 20% y el 61% de mis trades trade son en la sesión asiática. Como les dije, mi trabajo es la sesión en la que más opero. Ya, ¿Yeah? otro dato importante, chicos: no operen por operar, no metan 5, 10, 15 opera, operaciones en el día. No con una, con dos, con hasta tres operaciones que hagan por día es suficiente. Acá yo tengo el porcentaje de frecuencia que, como les dije, 2,09 por día. He operado 21 activos diferentes. Eh, ahora tengo mis pares favoritos, que son los que opero con mayor frecuencia. Eh, y he hecho 67 traders. ¿Ya? Acá están mis porcentajes. ¿Qué días operó positivo y qué días negativo? Por lo tanto, yo ahora estoy prefiriendo operar los días martes, miércoles y jueves. Los lunes y viernes están en rojo. ¿Por qué creen ustedes? Porque el lunes abre el mercado y el viernes cierra el mercado. Por lo tanto, los mejores días para operar que a mí me dan resultados son martes, miércoles y jueves. También les voy a mostrar... el trading journal que son mis porcentajes como mi cuenta fue aumentando o subiendo o disminuyendo de acuerdo a si se fijan así ha ido mi cuenta comencé acá el 10 de junio luego subí bajé subí aquí bajé muy mucho porque Tuve un 12,67% de pérdida de mi cuenta. Estaba recién comenzando, eh, no, todavía no sabía muy bien o, como les puedo decir, eh, me los tenía mal mala operación, eso básicamente. Luego mi cuenta fue subiendo, bajando, subiendo, bajando, pero si se fijan fue... De menos a más, de menos a más, de menos a más, sí, fue, fue, acá se mantuvo, subió, subió, subió que este último mes ha sido pero espectacular, eh, mi trade ha cambiado muchísimo, aquí y aquí, y acá tengo un 67,98% que es como pretendo finalizar eh, en estos dos meses. Ya, sé que aún me falta mucho por aprender, pero con Leo como mentor voy por un muy buen camino.